Y aquí estamos, eh, 20 horas, 12 minutos, y aquí lo tenemos en comunicación telefónica. Lo prometido es deuda a, al sabunín, Patricio Iaconis, cuarto dan de la International Taekwondo Federation, y lo saludamos. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, acá tomando mate, acá tranquilo. Bien, bueno, bien. se me complica el sabunín, perdón si lo digo mal. No, no, está perfecto, abonín. Ok, bien. Sí. Bueno, bien, Bueno, Patricio, eh, hacíamos mención este, hace un ratito nada más de este importante torneo donde estuvieron el domingo pasado en Chascomús. Buena cantidad de alumnos y muy buena cantidad de medallas, ¿no? Pero contanos un poquito cómo, cómo se desarrolló todo, por favor. Bueno, buenas noches a todos primero. Eh, el torneo sí fue en Chascomús, organizado por Master Alejandro Urcino, uh -huh. Dan, también miembro del consejo de maestros en el cual este, formamos parte. Uh -huh. este, se llevó a cabo un torneo hermoso, no se esperaba tanta cantidad de competidores. Uh -huh. este, se llenó de competidores, gracias a Dios. Así que estuvo movido. Bien. Salimos de acá a 6 de la mañana y uh. mañana te volvimos a la 1 de la mañana. Fue una jornada muy larga con muchas categorías. Este, y bueno, se vivieron momentos este, impresionantes porque compitieron chiquititos, compitieron capacidad diferente, compitieron uh -huh. juveniles y seniors. Sí. Bien, bueno, eh, hablábamos ¿no? con... Este, con Patricio. Eh, que me gustaría que vos hagas mención este, bueno, como decís vos, no hubo desde muy chiquititos hasta mayores y demás, pero me gustaría que hagas hincapié en las capacidades diferentes ¿qué pasó allí con dos de las chicas? Bueno, eh, es algo que venimos trabajando con síndrome de Down uh -huh. con espina bífida uh -huh. que no es muy conocido espina bífida, pero son chicos que nacen con, con la espalda abierta viste, hablando Ajá. para que entiendan todos sí. este, obviamente que ni bien nacen no le dan chance de vida este, pero bueno eh, nosotros tenemos una alumna que se llama Delfina Santos uh -huh. que entró al quirófano recién nacida como nació fue el quirófano Mira. y bueno, eh, eminencia de la medicina del hospital de Mar del Plata hicieron lo que es un milagro uh -huh. este, la reconstruyeron todo lo que es eh, a nivel medular uh -huh. imagínate son todos los cables que pasan y nos conectan claro. este, al cerebro. Así que, bueno, eh, un éxito. Eh, Delfina, bueno, tiene este, intestino neurogénico, uh -huh. este, vejiga neurogénica, eso significa que va, tiene que usar pañales siempre. Este, algunas deformidades en las piernas que se, se operan, pero Mira. bueno, este, el riesgo siempre de, de tener hidrocefalia. Oh. Este, bueno, un montón un montón de complicaciones uh -huh. que, que tienen solución eh, con operaciones, mediante un instinter que se puede poner uh -huh. para que ellos puedan hacer sus necesidades, pero este el hecho este, es que es una nena feliz, que es una nena que le pone todas las ganas este, y de hecho, bueno, lo demostró allá este, que se salió campeona uh -huh. y después tenemos a ella es chiquita, ella tiene Está en cuarto grado. Bien. Después tenemos el caso de Vero con síndrome de Down, que es una atleta muy conocida de Pinamar, uh -huh. muy capaz, que hace atletismo, que hace todo uh -huh. todo lo que haya que hacer, ahí va a Vero, natación, <risas> taekwondo, todo. Sí, sí, es, es Se prenden todas. Las, sí, sí, las ganas que tiene, la mamá, cómo la apoya, cómo la ayuda, cómo la acompaña. Este Y bueno, Vero eh, compitió también y salió campeona uh -huh. este, en forma. Este, y lo que no pudimos ir es con Ciro, que es un nene que tiene un autismo leve, Ajá. Este, pero bueno, es autismo. Este, y bueno, no se pudo dar porque no pudieron viajar los padres. Y lo llamativo de, de estas dos capacidades que compitieron sí. es que el trato fue que no haya capacidades diferentes, que no haya competencia especial. Ahí tenés. Ellos compitieron con, con sus padres, igual igual. Mira, Por ahí. eso la emoción es es, es. es doble. Es doble, triple. Claro. Sí. Claro, sí, que bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Esa es la experiencia, pasaron desapercibidos y los especiales terminamos siendo nosotros. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno, sí. qué lindo, ¿no? Digo, sí. este hablamos claro, tam también sí. la otra vez, hablábamos, ¿no? Que bueno, que obviamente que es que es hermoso ver a, seguramente a todos tus alumnos desempeñarse y demás, pero este plus, ¿no? Que, que decís vos de, de, de estas chicas, de bueno, de Ciro que no pudo ir, pero que también, ¿no? Verlo entrenar, me imagino, el apoyo de la familia sí, y demás. Sí, sí. Es, debe sí, ser movilizando. El social que estamos viviendo es, es lo que tendría que ser la verdadera inclusión. Claro. Que basta de ponerle nombre a sí, todos sí, sí. Y, Total. y vamos a incluir realmente a los uh -huh. chicos y, y a insertarlos en la sociedad y juguemos todos con todos. Claro. Es así. Totalmente. Para mí, ¿no? Es mi de sí, punto sí. de vista. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, la verdad que concuerdo este, plenamente. Este, está, en lo, en los, está en los hechos, ¿no? En las. En, la inclusión más que en, en una palabra este y bueno y claramente es darle la oportunidad y, y dándole la oportunidad ¿no? uh -huh. nos demuestran que, que somos todos con capacidades diferentes todos seguro. tenemos capacidades diferentes seguro después te, te cuento ¿Sí? seguido que el más chiquitito que no, capaz que no lo puedo nombrar a todos pero Me, nombre el, el nombre, más chiquitito hombre. es Lorenzo Tejo Ajá. que tiene seis años ah una pulguita que en nuestra escuela es a partir de siete años pero bueno Lorenzo unas <risas> condiciones terribles el enano y bueno Entró por la ventana Lorenzo Sí, entró por la ventana pero Rindió Punta Amarilla, compitió con Punta Amarilla Ajá. Y también, tengo una anécdota muy muy linda Sí este, es, es lo que uno les quiere dar, cómo los quiere educar a los chicos, ¿no? Uh -huh. Lorenzo venía ganando la pelea eh, Y en un momento, claro, el otro nenito, que también era chiquito sí. Se pone a llorar Ajá. en medio de la pelea entonces, entonces Lorenzo ¿Qué hizo? No, de seguir pegándole o seguir sumándole puntos sí. paró es como que paró de pegarle no, paró de, obvio, de marcar puntos no tampoco es que se golpean, sí, sí, se vos... marcan puntos sí muy despacito okay. pero la actitud de él fue lo que realmente no nos tiene que poner contentos eh, hablando de educación no uh -huh. y hablando a nivel de escuela que tengan esas actitudes sí. porque eso después la idea nuestra es que lo trasladen a la calle entonces claro. Este, lo que no queremos ver más es cuando hay una pelea en la calle que lo paten en el piso. Claro. ¿no? Cuando hay una persona que, que presenta alguna debilidad, lo que tenemos que hacer es, es frenar. ¿no? ¿no? Hablando del autocontrol y, y todo lo que se enseña en taekwondo y uh -huh. en otras artes marciales. Uh -huh. y, ¿Y Lorenzo fue y lo, ¿qué, lo, qué, lo paró y lo consoló? ¿Hizo algo de eso? No, me muero. Y Lorenzo ganó, pero bueno, es como que echó para atrás la paró, pelea un poco, ya la tenía ganada y lo terminó claro consolando al nene, ah, acompañándolo, después haciéndose amigo con el papá, con la mamá. Qué grande. Así que fue muy emotivo, Qué también fue para destacar. Muy bien. Después bueno, compitieron este un montón de chicos más, en total 13 competidores. Uh -huh. Este, todos todos haciendo podio entre el primero y segundo y alguno tercero, pero casi no hubo tercero. Uh -huh. yo, este, yo, fueron todos primero y segundo. Yo acá tengo este que más de 23 medallas, quizás me olvido alguno, pero a ver, eh, vos secundame, Patricio, Benjamín Niño, de 9 años, sí. tercero en lucha, sí. segundo en forma, Micaela Peralta, de 15 años, segunda en forma... Eh, Jerónimo Paez, de 8 años sí. Segundo en lucha y primero en forma Alexander Corpus, de 13 años Segundo en lucha y tercero en forma Kiara Zamudio, sí. de 15 años Primera en una pelea pactada Luego, primera en lucha y tercera en forma Te hago, sí. te hago un paréntesis Diga, ahí. diga este, Todos esos chicos, bueno este, Cuando llegamos a Kiara Zamudio sí. Lo que hizo Kiara eh, No le peleó el que organizó la, la, el, el torneo Porque no la dejamos, pero ella eh, fue a pelea pactada, sí. fue a pelea de lo que era la competencia Ajá. y forma. O sea que ella trajo cuatro, cuatro medallas. Cuatro medallas, toma. Más o menos, eh, sí. Kiara. Sí, sí. y iba. también lo, lo que lo que estuvieron fueron la gente de la selección Ajá. De, de nuestra ITF, digamos, sí. este, de Consejo Maestro... Quienes le pusieron el ojo a Kiara ah, Le mira. pusieron el ojo a Camila Casamayo Que también viene haciendo podio en el torneo pasado Ajá. En este torneo A Jerónimo Paez este, Bueno, y a muchos chicos que eso también es importantísimo Seguro, seguro eh, Bueno, entonces un, un torneo, este, querido Patricio eh, Bueno, como sí. siempre venimos diciendo, ¿no? Que, que te ta, está trayendo satisfacciones por doquier Sí, sí y eh, después faltaron sí. otros chicos nombrar, que sí, bueno, semana. vamos a nombrarlo sí. también. Este, Camila Casamayo también salió campeona, Ajá. Eh, eh, ¿quién más La, peleó? Las Mellizas. Eh, las Mellizas también, fue su primer torneo. mira eh, Fueron con cinturón blanco. Ajá. Y bueno, tuvieron una actitud como si hubiese, hacía no sé, dos años, tres años que hubiese entrenado. Eran? En cuanto a los nervios, cómo claro. manejaron todo. Bien. Este, Ailen y Brisa oh, sí. Solís. Sí. Ailen y Brisa Solís también. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Eh, Corpus, también sí. Alexander Corpus también compitió. Este... Y por bueno, lo que veo. Pues yo también hice... ¿Vos sí. también? Yo también hice... Pero la pucha. Sí, no, no fui en realidad a pelear, porque bueno, no me sentía muy bien, Ajá. digamos, pero al final terminamos haciendo la pelea contra Diego Chávez, que es eh, el campeón de, de donde vayas, en el torneo que vaya está Diego, Ajá. así que peleé con Diego, este, no digo lamentablemente porque cuando se pierde se aprende un montón, perdí Ajá. con él por puntos, bien. pero bueno, es, es, es también un amigo y es difícil también pelear con un amigo, claro. eh, se cruzan muchas emociones, ¿viste? Este, lo importante de todo esto es que después de este torneo salió una invitación el mes que viene Ajá. Que va a haber una clase especial que la va a dictar el maestro Han chang sí. que es el padre del taekwondo en Argentina Es Mirá. uno de los tres coreanos que introdujeron el taekwondo acá Ah, se te caen las medias cuando decís eh, el nombre, me imagino vos No, no, eh, eh, es, es como que no, no uno no cae, viste, claro, a veces claro. Así que pactaron una pelea para el mes que viene y... Supuestamente la, la premiación la va a hacer Han Kim uh -huh. y me toca pelear con Diego Chávez. Así que Apa. me tengo que preparar porque es, es una persona que eh, tiene mucho entrenamiento, es muy rápido, este, es un quinto dan, tiene tiene mucha habilidad con las piernas. Uh -huh. Así que nos vamos a tener que preparar para estar a la altura. ¿Cuándo, Patricio, sería la, la pelea? Eso sería el mes que viene en caseros ajá bien. Después te voy a tener al TAN Dale, dale, por supuesto Después se viene un torneo en Rosario ajá. Un torneo que es muy importante en noviembre en, Que es el torneo del Consejo de Maestros ajá. En Buenos Aires ajá. Y bueno, hoy acá tenemos el expediente en la mesa Hoy entró Abrieron el número de expedientes Para el torneo que queremos realizar nosotros en diciembre Que es un mega evento taipondo en el polio deportivo ¿Acá en Piramar? Así que, sí, sí Ah, bueno eh, y queremos ya declarar el interés municipal porque más de 400 competidores, quizás competidores de otros países, ah, bueno. Eh, bueno, van a venir a disfrutar de Pinamar aparte de, de venir a competir, ¿no? Entonces, estamos haciendo fuerza para que nos den el ok ahí. Secretaría de Deporte, Intendencia. Perfecto. Así que es un sueño, pero bueno, eh, los sueños se cumplen. Prolijito lo Hay suyo, Patricio Giaconi, esta. porque estamos en julio, lo presentó para diciembre, o sea que no, no pueden decir nada los muchachos amigos de la Secretaría de Deporte. Bien. Sí, ojalá, tiempo ojalá, ojalá. Bien. Con mucho tiempo porque es mucha... Lleva mucha preparación. Me porque queremos hacer un torneo a nivel... Este, cualquier mundial de, de ITF. Uh -huh. este, queremos hacer un, un lindo evento. Bien, bien, sí. bien. bien. Este... Y, y bueno, para los que recién se enganchan con la transmisión... Estamos hablando con el Saunin Patricio Diaconis... Cuarto Dan de la International Taekwondo Federation. Eh, También habías dicho que el año que viene... Eh, te, te, se nos van, no sé, vos ¿quién se va a México a competir también? y ese es otro sueño que estamos persiguiendo sí, en febrero tenemos tendríamos que viajar a Uruguay este, con los hermanos uruguayos que Ajá. también entraron dentro del Consejo de Maestros Bien. y bueno, los hermanos de México también están en el Consejo de Maestros eh, y tienen la responsabilidad junto con Argentina de organizar el Mundial en México uh -huh. de wow. nuestra ITF que eh, reside precisamente en Corea uh -huh. se llama ITFHQ HQ Corea uh -huh. este, está Peter Sander eh, viene el maestro hacia, que es nuestro noveno anda acá de Argentina que uh -huh. tiene la responsabilidad de organizarlo uh -huh. así que esto del selectivo, hay muchas posibilidades de, de que quedemos en la selección del consejo y vayamos a competir a México, uh -huh. así que haciendo fuerza para abrir las puertas a los alumnos y que puedan ser vistos por lo menos para tener una oportunidad bueno, un año, un año y un 2023, por lo menos principio de él, eh, completísimo, ¿no? Me imagino. Yo te escucho con, sí, con ese sí, temple y digo, bastante. claramente no. sos, ¿no? <ríe> Porque yo ya no, estaría mareado. No, no, yo estoy mareado, <risa> sí, muy emocionado. Vos pensás que en este momento mi maestro está en las Islas Canarias eh, haciendo todo, este, todo lo que es el palabrerío para hacer el Mundial en México, o sea que es, eh, trabajamos codo a codo Desde el noveno DAN Hasta el cinturón blanco este, Que es el alumno más chiquitito nuestro era? Estamos todos trabajando codo a codo este, Tengo un alumno Que más que alumno es un compañero Es un amigo que es Marcelo Páez uh -huh. Que bueno, me empuja mucho la escuela eh, Me ayuda mucho Nicolás Río que también es otro alumno Que es, es un DAN Pero bueno, es también como un amigo En realidad es, es como una familia Digamos la escuela nuestra. Se trata de que se llegue a interpretar como eso, como una gran familia que, uh -huh. que trabaje por el bien común y el desarrollo de de, de las generaciones futuras, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Eh, bueno, estás bien secundado, entonces, querido Patricio. Sí, sí, gracias a Dios, y sí, rodeado de muy buena gente, de muy mucha calidad de seres humanos. Qué bueno. Este, y bueno, a nivel local también, acá este, hay muchos profesores, hay. Hay mucha gente que sabe, uh -huh. eh, todos tenemos contacto, eh, así que me gustaría también, ahora en vivo y en directo, eh, eh, decirles que, que están no, no es no es que no es ni siquiera que invitarlos, uh -huh. eh, ya están invitados, porque el taekwondo es uno solo, Chegur. y no importa de qué federación, esto uh -huh. es un torneo abierto a todas las federaciones Bien. de taekwondo. Bien. ¿De ¿Dónde te encuentra Patricio? Eh, decirle a la gente que te está escuchando, a un número de teléfono o algo. Bueno, el eh, número de teléfono es 2254, local, sí. 411947, ahí pueden llamar, pueden pedir información, pueden el que quiera colaborar eh, con el tema del torneo también este, es todo bienvenido, Bien. porque lo vamos a hacer a, a puro pulmón. Eh, el torneo sí, este que bueno. me decís, ¿cuándo sería? Eh, perdón, ahí me perdí yo. El torneo nuestro va a ser en diciembre. ¿En diciembre? ¿quién? Eh, sí, sí, el. el, el, el ok, claro, sí, está. Perdí yo la o he sea, En orden tenemos el mes que viene: este el tuyo. Mi Pelea contra Diego Chávez. Correcto. De, con Han Chanquín, uh -huh. la clase especial. Sí. Después tenemos el torneo en Rosario. Bien. En noviembre tenemos el torneo en Buenos Aires. Bien. Y bueno, el sueño en diciembre el acá. Diciembre acá. Okay. Febrero, Uruguay. Y 2023 ya. México. México. Bueno, bien, sí. perfecto. Y, y si hay algún chico que está escuchando, que le, le pica el bichito de, de conocer la, la disciplina de taekwondo, ¿dónde te encuentran en estos momentos dando clases, Patricio? nosotros Sí, nos nosotros estamos en la Sociedad de Fomento, que quiero agradecer a Verónica que nos dio la oportunidad de estar ahí. Uh -huh. Es un lugar muy grande, muy cómodo, uh -huh. este, y podemos desarrollar bien la actividad. Bien. Eh, pueden empezar a partir de los siete años. Bien. Este, lo más importante de todo esto es, es trabajar por el bien común. Si no hacen taekwondo en la sociedad de fomento, este, está Galati en, en Valeria del Mar, bien. está Crisenti en Valeria del Mar, bien. está Carlos Fesquena, hay un montón de maestros de taekwondo acá, uh -huh. este, todos de muy buena calidad. Eh, lo importante es que vayan donde ellos puedan, donde estén cerca, donde estén cómodos, uh -huh. pero les recomendamos que hagan esta actividad este, porque les va a servir en todo sentido a la sí, vida Tal cual, Patricio, como siempre Muchísimas gracias por tu tiempo eh, Como no, te dije la otra favor, vez Petri. Felicitaciones eh, por todo lo que estás eh, Vos y, y todos los muchachos que te secundan Logrando con, con los chicos Como dijiste vos recién este, Abriendo el abanico ¿no? no solamente para que vayan a aprender contigo Sino los que también acabas de nombrar que están aquí en el partido de Pinamar, bueno, habla sin dudas sí, de sí. una disciplina hermanada, ¿no? Un, una familia, básicamente. de sí, sí, mucha camaradería, como decimos nosotros. Uh -huh. eh, tendría que ser así, siempre. Seguro, seguro. Tendría seguro. que ser así. Seguro. Patricio, bueno, este, ah, y bueno, y la anécdota que siempre me gusta decir con respecto a la sociedad de fomento de Ostende, que eh, termina cuando te bajan la térmica, básicamente. ¿No? Sí, cuando me <risa> echan, me voy. Ahí <risa> terminan las... Ahí terminan las empiezan a las 7 y terminan cuando, cuando Vero, la se enoja y mecha me <risa> okay. sí. listo, basta, te dice basta Patricio, puff, la térmica y chau es así sí. pues, mandamos un saludo a Vero, pobre, ande, Vero. Que nos banca Muy bien. Patricio, fuerte abrazo, como siempre te digo bueno. a disposición para lo que necesites, micrófonos abiertos de Mix muchísimas Deportivo muchísimas gracias de corazón, saludos a todos y bueno, eh, no, no, no me quiero olvidar de decir esto que que detrás de todo esto, de lo que estamos haciendo, hay, como dijiste vos, hay mucha gente uh -huh. este, que por ahí no se ve detrás del telón, pero Está. que nos están apoyando mucho como, uh -huh. como nuestros maestros, nuestros compañeros este, y todo el consejo de maestros. Así que, muchísimas gracias a todos y bueno, esperemos que salga todo bien. Está muy bien. Bueno, y, y, y para los que, los que quieran, mañana sábado sale en el Semanario Pionero, ¿eh? una linda nota que, que te hice ¿eh? para que los que gusten leer sí. el, el diario también la encuentren allí. Muchas gracias. Abrazo grandote, Patricio. Muy buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias. Chau. Chau, chau Petit. Nos vemos, chao. Muy bien, ¿eh? allí lo escuchamos.